Premios Hit, presentando una categoría, un influencer como tú de República Dominicana. Bien contento, siendo parte de la industria real y agradeciendo la oportunidad, Premios Hit. Un poco nervioso, pero tranquilo. Santiago, ¿cómo, ¿de qué manera tú lo ves? Un muchacho que empezó grabando a Monkey Blatt en una camarita y hoy en día es uno de los influencers y de las personas que más influyen en la República Dominicana. Y no solamente en República Dominicana, yo creo que más. Bueno, tú sabes que es algo que surgió, fui desarrollando, eh, pero siempre con mucho respeto a la profesión y con mucha disciplina. Y eso es parte importante, no solo el talento, sino la disciplina y uno tenerle respeto a lo que hace y cariño. ¿Qué proyectos vienen? Saliste con un álbum, un solo movimiento, aunque tú relajas, que a veces fue un guay, pero yo creo que fue una aportación que estará ahí. Yo jodiendo, eso fue un buen proyecto, o sea, aprendí mucho, de ahí vienen más colaboraciones musicales y estoy en modo música porque en los primeros meses del año me puse mucho para el programa de radio, abrimos sin filtro en la tarde, consolidamos lo que es a los foques radio, por ejemplo con la llegada de Jessica Pereira y todo eso, entonces ahora vamos puesto para la música de nuevo. La pregunta, para finalizar, ¿cuándo es que Leonete va a dar a los foques sin censura? Me gustaría que el expresidente me diera esa oportunidad, sería chévere. Mentiras? ¿Se habla mucho mentira? ¿Un hablador no se lleven de Gabriel, <risa> va a perder hoy.